Estimadas y estimados profesores, un cordial saludo. En este segundo video tutorial conoceremos las opciones de configuración de la sesión y cómo ingresar a la sala. Veamos. Ubicados en nuestro curso, vamos a identificar la sesión que hemos creado, en este caso semana 1 de presentación. Y observamos que sale la opción disponible basado en la fecha. Esto que quiere decir que los estudiantes pueden ver nuestro enlace a la sesión, pero únicamente van a poder entrar en la fecha y hora que hemos establecido previamente. Conozcamos otras opciones que tiene la plataforma. Hacemos clic en los tres puntos del menú contextual y le decimos editar. Adicional a la disponibilidad condicional entonces tenemos Visible para los Estudiantes y Oculto para los Estudiantes. La opción Visible para los Estudiantes permitirá que ellos ingresen en cualquier momento a la sala aunque no, se, no esté desarrollándose la sesión en ese momento. Oculto para los Estudiantes entonces va a hacer que se oculte completamente el enlace a la sesión. Por tanto, la opción disponibilidad condicional sería la más recomendable, como viene ya predeterminada. Cuando la volvemos a seleccionar, como vimos hace un momento, también podemos ajustar la fecha y hora de la sesión. En este caso estaba programada para el día anterior, sin embargo, eh, a los estudiantes les va a seguir apareciendo y el docente siempre tendrá la opción de entrar. Una vez has terminado de modificarla si es necesario, le decimos guardar y guardar. Veamos cómo la vista para estudiantes. Aquí al estudiante le va a aparecer de nuevo la, el enlace de la sesión, pero como vemos tiene un candado y aparece que el contenido no está disponible. Si él se ubica sobre el ítem, va a encontrar la fecha y hora en la que podría ingresar a la sesión. Volvamos entonces y salgamos de la vista de estudiante. Para ingresar a la sala, simplemente hacemos clic en el título. Como docente que creó la, la sesión, ustedes van a poder ingresar como moderadores. Para los estudiantes, pues van a ingresar como participantes. Al hacer clic en la sala, nos va a abrir esta nueva pestaña y nos va a preguntar cómo queremos unirnos a la sesión. Y tenemos tres opciones. La primera es descargando la aplicación Teams. Eh, la segunda es conectándonos desde el explorador. Y la tercera, si ustedes ya tienen instalada la aplicación Teams, entonces hacen directamente clic aquí o como nos dice eh, la ventana emergente, abrir Microsoft Teams. En mi caso, como ya tengo instalada la aplicación, voy a decirle abrir Microsoft Teams. Otra cosa importante es que ustedes por ejemplo, o aquí en el caso, como voy a presentar a continuación, tengo dos sesiones abiertas. El Teams que tengo instalado en el computador pertenece a un usuario y el Teams que tengo desde el navegador es el que corresponde a la cuenta institucional. Se recomienda que antes de Decirle eh, continuar con este explorador o abrir desde la aplicación Teams. Verifiquen que estén logueados con la cuenta correcta. En mi caso estoy logueada desde el explorador. Entonces aquí debería conectarme directamente a la reunión. Voy a volver aquí a la sesión de Teams de escritorio. Y vamos a revisar un poquito las opciones que nos aparecen. Eh, primero tenemos para configuración de la cámara, tenemos el audio, y antes de ingresar es bueno apagar los micrófonos, tenemos audio de la sala, o la opción de no usar audio. Y le digo unirse ahora. Por otro lado, en reunión que está abierta desde el explorador, voy a Desactivar aquí también el audio y le voy a decir unirse ahora. Y me aparece que hay un usuario que está esperando en la sala para que lo aceptemos. Como vimos anteriormente, los usuarios que están por fuera de la organización necesitan permisos para ingresar. En este caso me dice algún participante de la reunión debería permitirle entrar pronto. Esto es porque el usuario con el que hice login desde el Teams de escritorio no es un usuario que pertenece a la organización. Necesito darme acceso para entrar. Entonces aquí le voy a decir Admitir. Y si veo en mi lista de usuarios, entonces aparezco como organizador y tengo un asistente que es el usuario 06 que soy yo misma, pero que hice Login desde el aplicativo de escritorio. Y además, como aparece aquí, que soy un asistente y no puedo compartir contenido. Esto es por los permisos que previamente habíamos dado a nuestros asistentes en la sesión.